Para este video veremos la interpretación de las posiciones de las capas, teniendo en cuenta los tipos de luz, ya que si no son colocados adecuadamente el resultado será poco impresionante a la vista, aquí les muestro unos ejemplos, con un modelo recortado, imágenes tipo nebula, y destellos, hechos en la fábrica de luz, de Canol Software. Con el modelo recortado, exportaremos a un nuevo documento con medidas para wallpaper, y abriremos las imágenes a usar, yo dejaré unas en la descripción del video, o bien, miren en mi canal los videos de descarga, y encontrarán muchos más. Recuerda que el modo de fusión de las capas será en trama, sin excepción, bueno en mis carpetas que incluyen imágenes recaudadas de todas las páginas que he encontrado, me servirán para hacer algunos toques de luz, no usaré todas solo algunas que me gusten y las posibilidades que cada una de ellas tiene, por ejemplo. Esta la pondré en la mano del modelo, aunque tiene bordes rectos, eso no será problema ya que cuando coloquemos lo demás se esconderá muy bien, pero si no están a gusto con mi recomendación, usen herramienta dedo y estiren las partes incorrectas. Estas imágenes están de más, pero quiero que vean algunas de las posibilidades de creación que mencione, yo uso mucho destellos, son mis favoritos, en un momento les enseñaré la intensidad, posición de las capas para sacar una vista totalmente diferente, así se verá más la luz sobre nuestra piel. Este plugin te recomiendo que lo descargues, y mires cómo usarlo en el tutorial que tengo de él, si ya lo tienes, bien. Pero mira con atención el tipo de destello que uso, será alargado horizontalmente, y con poca luz. Este irá detrás de las capas del modelo, y haré una capa nueva, rellena de negro, para validar el plugin, ahora. Haremos otro destello pero este será con luz intensa solamente, así como el ejemplo. La posición será encima de todas las demás capas, recuerden que usaremos modo de fusión en trama, y clonamos al modelo, y lo posicionamos arriba del destello, su modo de fusión será superponer, saturado presionando control más U, y un poco al igual que al modelo original. partículas de explosión. Pueden usar una imagen tipo PNG sin fondo, como esta, pero les enseñaré cómo hacerla. Bueno para hacer partículas, capa nueva, seleccionamos herramienta pincel, seleccionamos en pinceles varios, y tomamos el pequeño triángulo, después con F5, en el menú del pincel aplicamos los siguientes valores. ya solo cambiamos el tamaño de acuerdo a la distancia de cada partícula, por ejemplo Ya por último eliminamos el exceso que no nos agrade y guardamos la imagen. Recuerda que este es un instructivo de cómo aplico yo mis capas. Para darle un toque único, puedes usarlo, verás que queda muy bien con cualquier efecto, sobre todo si quieres que resalte la persona en él. Bueno, me despido y un gran saludo para ti, y nos vemos en otro video.